Esta, esta, yeco, Yeko. Bueno, mujeres, mujeres. Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro, día 9 del reto de 45 días con María Imelda, donde estamos aprendiendo a ser mujeres productivas. ¿Cómo ser una mujer productiva y durante los próximos 45 días vamos a responder cómo ser una mujer productiva y hoy en especial vamos a hablar de cómo se graban los hábitos en el cerebro mujeres la, la productividad está directamente relacionada como eh, se graban los hábitos con el cerebro entonces si yo aprendo cómo funciona el cerebro Cómo nosotros aprendemos a hacer prácticas, a hacer rutinas, a hacer eh, técnicas y cómo lo persuadimos al cerebro, cómo lo entrevistamos. Entonces, eh, el cerebro nos va a prestar neuronas para hacernos unas mujeres productivas. Entonces, eh, por eso es importante que nosotros... Que nosotros... El, el cerebro nos va. Bueno, bueno, ahí ya. Le duró la inspiración mientras que dijo: Vamos a compartir. Suscríbete aquí en el canal. Comparte. Eh, comparte. Tan bella. Isadora, gracias. Ay, Isadora, hermosa, divina. Ya está la clase de hoy, chicas. Gracias, Isadora. De verdad te agradezco tanto. Hablando de, de eso, eh, necesito que hablemos porque... Ay, amasita, madre mía, madre mía. Necesito... Gracias por ayudarme. De verdad, muchachas, que si ustedes supieran cómo me ayudan cuando comparten en el grupo, cuando comparten en sus grupos, porque la realidad es que esta empresa está creciendo y necesitamos mujeres productivas Necesito trabajar con mujeres por resultados Así voy a empezar a trabajar Y empezamos a pagar dinero Pero por resultados ¿Cómo les parece esa, esa propuesta? Bueno, después de estos cortos minutos Ya pasamos la técnica de los dos minutos Donde nos damos cuenta que hay actividades Que se demoran menos de dos minutos Y que nosotros sí las realizamos inmediatamente vamos a liberarnos de tareas que después nos van a abrumar, nos van a hacer sentir muy mal y entonces esto ya quedó listo. ¿Qué pasa con esa técnica de los dos minutos? Antes de hablar cómo se graba los, el cerebro para concretar el tema de ayer. Eh, esa técnica a mí me ha liberado, por ejemplo, en este momento con la técnica de los dos minutos ya este video queda en YouTube, ya este video queda en Facebook, ya se compartió en los grupos privados de WhatsApp, ya es un curso que se está cobrando y ya está, eh, digamos, ese, esa imagen está puesta en el blog y está puesta en Google. Cuando ustedes buscan cómo ser una mujer productiva, María Imelda Cardona, les voy a salir en la primera página de Google y en los primeros buscadores de, eh, de, del Internet en cuanto a, a lo que es Google. Entonces, eso me hace productiva y eso hace que una rutina diaria tan simple como hacer una imagen, cómo poner un título, cómo se graban los hábitos en el cerebro. Esa técnica de los dos minutos, yo digo, pero ¿qué me demora poner un título? ¿Cómo se graban los hábitos en el cerebro? ¿Qué me demora? Menos de dos minutos. ¿Qué me demora hacer una imagen? Menos de dos minutos. Obviamente, tengo gente que trabaja conmigo porque todo no lo puedo hacer, pero las personas que están trabajando conmigo utilizan esa técnica y en equipo hacemos que seamos productivas y por eso es que la eh, escuela está creciendo y necesito gente, mujeres productivas, ya no mujeres depresivas, porque ya las mujeres depresivas, ya, ya trabajé con ellas y si es el caso que estás depresiva, pues te invito a que mires en el playlist que tengo de, de Google, hay muchos... Um, y videos para hablar ya sobre la depresión, ¿ok? Entonces, ahí vamos a, a trabajar. Bueno, ahora sí, Marimelda, ¿cómo se graban eh, los hábitos en el cerebro de acuerdo a la neurociencia? Esa es la pregunta que me voy a hacer ahora. Esta semana, muchachas, esta es la semana número 2. Semana 2... Semana 3, semana 4, semana 5 y semana 6. Ok. ¿Cómo se graban los hábitos en el cerebro? Nosotros tenemos un reto de 45 días, ¿sí? Entonces, ¿cómo se graban los hábitos? Los hábitos se, se graban porque en la semana 1... En la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5 y en la semana 6, ya en el cerebro ya hay un mapa mental. Mira que esto ya es un mapa, porque yo ya pude visualizar antes de que pasen esos 45 semanas, yo ya visualicé un mapa mental y en, este, en, esta, en estos próximos 45 días... Yo me hice la pregunta, ¿cómo ser una mujer productiva? Entonces, establecimos un hábito que se hace diariamente. Entonces, establecimos un hábito diariamente. Entonces, ¿cómo se graban los hábitos en el cerebro. Bueno, cuando ingresen, por favor, me dicen el nombre, que en este momento me voy a enfocar solamente en hablar del tema. Y me van escribiendo que les eh, no les quedó claro eh, qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Y lo que aprendieron, ¿ok? O sea, me van escribiendo en la medida en que vayan aprendiendo. Entonces, ¿cómo se graban los hábitos en el cerebro? Entonces, el cerebro, digamos que todo esto son neuronas. ¿Sí? Que son neuronas que se conectan unas con otras. Y hay unas conexiones neuronales. Porque todo a la final tiene conexiones. Pero ¿cómo se van formando esas conexiones neuronales? Esas conexiones neuronales se van formando con el diario, con la rutina. Entonces, un hábito es una acción, es una tarea que yo hago repetidamente, diariamente, durante 45 días... Y en esos 45 días se forma una red neuronal. No antes. Muchachas, en 7 días no se forma una red neuronal. A mí a veces me dicen, Marimelda, ¿usted por qué no hace en red neuronal neuronal? A mí me dicen, Marimelda, ¿usted por qué no hace retos de 7 días? o retos de 5 días, o porque no hace retos de 21 días, o retos de 31 días, o retos de... No, lo que pasa es que um, desde el punto de vista de neurociencia, desde el punto de vista de la neurociencia, denme un segundito, La regañaron, la regañaron, quedó regañada Mía, Mía la regañaron porque se puso a dañar el audífono a Santiago, y ese audífono vale eh, 140 dólares, ¿cómo le parece Mía? Mía dañó un audífono de 140 dólares y entonces se puso a hacer ruido, mm. A Mía la regañaron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mía quedó regañada. Mía, estoy trabajando y no me haga ruido. Muchachas, tengo a mí acá. Ok. Entonces, es que estoy haciendo un dibujito. <risa> Muchachas, ¿saben que Uno dibujando aprende tanto. De verdad que... Uy, no. Es un dibujo Ok, entonces Hola Marta, buenos días ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Qué gusto saludarte Entonces Mía Santiago Es que Mía no me deja hacer el taller Si me hace el favor Y como usted está allá con la pelota Se siente Está brava con él No lo quiere sacar enójese, enójese bueno, muchachas me disculpan el ruido de mía, pero esta es la vida real es que le dañó un audífono a, a, a Santiago, que vale 140 dólares bueno, entonces resulta que eh, de acuerdo a eh, esto es un cerebro muchachas de acuerdo a la, a la neurociencia, de acuerdo a la neurociencia, nosotros formamos redes neuronales en 45 días. Quiere decir, físicamente dentro de nuestro cerebro hay unas hendritas, que esas hendritas, vuelvo y se las muestro, están aquí en este libro. Este, esta información es sacada de este libro. Eh, donde para que vean las miren. Aquí está. Entonces, las el cerebro tiene unas unas neuronas. Estos son como unas unas endritas, y estas hendritas hacen conexiones unas a otras cuando nosotros repetimos continuamente los mismos acciones diariamente y así no nos guste, así nos de pereza, así no queramos, así nos esforcemos, así digamos que es artera, que pereza, que no, usted va a decir, yo me voy a comprometer y yo lo voy a hacer, porque el cerebro forma esos circuitos neuronales desde la niñez hasta la edad de los siete años, o sea, si nosotros tenemos malos hábitos, no los formaron en nuestra casa, nuestra familia, pero ya hoy yo tengo 54 años y a mí esos hábitos que yo tenía no me sirven, por lo tanto me voy a quitar ese programa que tengo, lo voy a cambiar por otro hábitos que a mí me van a servir para yo ser productiva Porque yo la productividad la miro con dinero. Una mujer productiva se mide con dinero. Esta es la forma de medir los resultados. Si usted no tiene dinero es porque tiene malos hábitos entonces voy a tener que cambiar mis hábitos porque usted está perdiendo el tiempo en cosas que no le están generando, ah pero es que yo no soy interesada, pero es que uno no puede dar todo sin interés, no señora eso es una mentira, a mí cuando me dicen Marimelda, será que usted me puede eh, dar una un coaching para, para saber cómo escribir mi libro, que yo quiero escribir un libro y lo primero que yo le digo es si sí, yo cobro la hora por enseñarle lo que yo sé sin, sin sin esconderle nada y con todos mis trucos, mis estrategias, mis, mis mapas mentales y mi método, le cobro en una hora 100 dólares, pero esa hora usted no sabe lo que le va a ahorrar en la vida. Entonces, le cobro 100 dólares de una y de entrada. Yo no, la me, no le meto la mano de que no, que tranquila, que después cuando, pues cuando, no, no, no, de, de frente, yo vendo yo cobro mis servicios, yo cobro mis talleres y yo cobro mis libros, y este libro se vende por 40 dólares en Amazon, ¿ok? Entonces, yo, este, en, en, en, para enseñarle cómo organizar y, a, y organizar esto, yo cobro, entonces, ¿cómo? Se mide la productividad de las personas por medio de dinero. ¿Cómo se mide la productividad? Esto es una métrica. Si usted trabajó todo el día y al final del día no tiene un peso en el bolsillo, quiere decir que usted tiene que replantear su sistema neuronal de ser productiva, porque usted tiene un sistema neuronal que no está bien. Sus hábitos y sus actividades no la están llevando a la productividad. Y la productividad, esto es una métrica. Marimelda, no todo es dinero, sí, mi amor, todo sí es dinero. Porque si yo no pago la luz, a mí no me dan internet, no me lo regalan en el éxito de Colombia, ni aquí en Walmart, ni en ningún lado. Si yo no pago publicidad en Facebook, Facebook no me regala ni una sola vista de mis videos. Aquí, todo tiene un valor y se cobra con dinero. Por lo tanto, ese va a ser mi final. Marimelda, pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo usted hace? No, yo amo lo que hago, yo sí amo lo que hago... Pero yo sé que todo esto te va llevando a una... ¿Por qué pongo una imagen? Porque a la final sé que va a ir a Google. ¿Y por qué pongo la imagen en Google? Porque sé que cuando dicen, ¿cómo ser una mujer productiva? Voy a aparecer yo, Escuela Cuántica Mía, y me van a decir, María Imelda, y cómo, ¿cuánto vale el curso? Y yo le voy a decir, vale un dólar. Entonces, ¿por qué yo pongo las imágenes en Google? Para que los buscadores me digan, cómo ser una mujer productiva, yo busco títulos que diga cómo se graban los hábitos en el cerebro, para que cuando la gente busque cómo se graban los hábitos en el cerebro, me busquen y me encuentren a mí, y luego yo cobro un dólar o 40 dólares por decirle lo que le estoy diciendo a usted en este momentico, y le estoy diciendo, mire, en el libro eh, Todo es Posible, Inventa tu Futuro, hay una imagen que a mí me encanta Y en que por eso, como yo soy tan gráfica Le expliqué que en el cerebro tenemos unas cendritas Y que estas centritas en, cendritas en, Si todos los días usted hace la misma actividad Por ejemplo, reto de 45 días a las 11, 11, de la mañana Todos los días, todos los días, todos los días Una imagen, un título, un blog una historia, un video, una imagen, un título, una historia, un video. ¿Dónde voy a estar yo en los próximos 10 años en Google, mi amor, en la primera página? Es que no tenga otra opción. Es que no hay otro camino es que no puedo decir ay Dios pero no mi amor ¿y por qué? entonces me, to me toca estudiar me toca aprender me toca saber cuáles son las técnicas cuáles son las estrategias cuáles son los métodos y todos los días todos los días todos los días todos los días y, ah no no salí entonces busquemos otra manera ah no me dio busquemos otra manera y tener esa chispa mi amor usted me busca en Google y yo salgo deprimida en unos temas obviamente no en todos entonces, para concluir, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Si usted en este momento no es productiva es porque sus hábitos se los formó su familia cuando era niña, pero es allá hoy, usted ya es una mujer que tiene 30 años, 40 años, 50 años, y tiene que aprender a ser responsable de su vida y tiene que quitarse ese programa ...de su mente y... ...anoche soñé una cosa lo más de rara... ...que no sé qué por qué, pero... ...soñé que, que, que me estaban como metiendo un chip... ...y qué será eso, no sé... ...entonces... ...como como cambiándome el programa... <risa> ...más charro... Soñé, ...soñé... ...está triste... ...es que Santiago está bravo con usted... ...y yo también estoy enojada... Porque usted está dañando todas las cosas. Estoy enojada. No me hable. Ahí la estoy programando para que ella no dañe los cables. Entonces, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la edad de la niñez a la edad de los siete años. Ya tienes formados esos cables neuronales. Ya tienes formados esos cables... Eh, Ay, mía, ya tienes formados esos cables neuronales o programas, estás domesticado, o sea, mía, venga, venga, venga, venga, yo le muestro, yo se la muestro a Marta, Marta, mire mía, venga, que mía, venga, venga, venga, venga. venga. No, no la quieren conocer, bueno. Mía tiene siete meses, a mí hay que domesticarla, hay que entrenarla, hay que enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo, no se puede, sí se puede, y mía queda maestrada. y me acuerdo en este momento de un, de una silla azul con un burrito, con una mula, un animal, un caballo, y el caballo estaba pegado de la sillita y no se iba, sabiendo que se podía ir. Pero como el animal está domesticado, no se mueve. Es lo mismo que un elefante. Cuando es pequeño, lo amarran de una estaca grande. Cuando crece, el animal no se mueve. Entonces, el cerebro, cuando repite y repite las mismas acciones, él queda con ese sistema neuronal formado y a la edad de los siete años, nosotras ya tenemos formada ese cableado. ¿Qué tenemos que hacer mediante estos retos? Cambiarlos y hacernos la pregunta. Bueno, ¿cómo ser una mujer productiva? ¿Qué eh, resultados quiero tener a final de este reto? ¿Cómo mido los resultados? Pues yo, María Imelda Cardona, los mido por, por dinero. Porque si a mí no me está entrando dinero a mi bolsillo, algo no estoy haciendo bien. Porque el dinero, porque el dinero, con él se paga la luz, con él se paga la renta, con él se compra la comida, porque yo no puedo estar haciendo fila ni estar diciéndole, hay muchachas, me regalan 20 dólares porque me cortaron los servicios, no mi amor. No. Yo me voy a levantar todos los días a hacer lo que necesito hacer para generar, porque aquí en este planeta Tierra se necesita el dinero. Entonces, mi orientación está dada en cómo generar ventas, cómo generar clientes, cómo hacer para que yo esté en las primeras páginas de Google, cómo hago los títulos para que mi cerebro... Entonces, esos son hábitos y maneras de pensar que luego, con el tiempo, ya se vuelve parte de mi existencia, ya mi cerebro no gasta energía porque yo ya los cambié, ya me reprogramé y yo ya me convierto en una máquina de producción y no es desde el afán ni desde la ansiedad, sino que es un sistema, un método de organización que yo he tenido y he aprendido durante los días y voy creyendo y voy creando y voy creando hasta que usted al final del día va y mira y yo ya tengo más de 55 talleres, no más de 55, no más de 500 talleres en el YouTube y usted va y mira y yo ya tengo 10 libros en Amazon y usted va y mira y yo ya tengo una experiencia y un método y una escuela. ¿Cómo cree la escuela? Di, con los hábitos. Diario, diario, diario, diario. 300 palabras, 30 palabras, 3 palabras, 3 clientes, 3 vistas. No me importa, porque yo también entiendo que necesito paciencia y que necesito perseverancia. ¿Cómo se graban los hábitos en el cerebro? Con ...paciencia y perseverancia... ...día con día... ...bueno mujeres... Eh, ...me muero de amor... y <ríe> ...linda, ella es hermosa... ...ella es divina... ...bueno mis mujeres hermosas... ...las quiero mucho... ...si cobro... Eh, ...si vendo... Eh, ...porque todo en la vida... ...tiene que tener una producción... ...y en este momento yo soy una mujer... ...que produce... ...entonces... Usted elige qué ser, si ser una mujer que va a seguir llorando, mirando para el techo, qué hago, o empieza a educarse y empieza a decir, bueno, ya aprendí hoy con María Imelda cómo se forman los hábitos en el cerebro. Obviamente, esto es una explicación muy, um, ¿cómo te digo?, muy general. Porque uh, hay unos mapas, hay unos mapas mentales donde, por ejemplo, acá está el cerebro. Ma vamos a ver, vamos a ver. Si no, yo creo que no me alcanza el tiempo para hacer hoy, porque ya llevo mis 24 minutos. Pero para mañana, mira, el cerebro, eh, el cerebro tiene varios sistemas. Está el circuito de recompensa está la corteza prefrontal, está el núcleo acúmbes, está la amígdala, está el área tegmental ventral. Entonces, todo esto eh, es un sistema donde una cosa mueve y afecta a la otra. Nuestro cerebro es un sistema y ese sistema se activan diferentes puntos y cada punto que nosotros activamos nos va generando una conexión neuronal, entonces obviamente eh, hoy no me da el tiempo total pero durante toda esta semana vamos a enfocarnos cómo se graban los hábitos en el cerebro, entonces por ejemplo vamos a, vamos a, a ver muchachas, vamos a hacer un ejemplo del calendario yo les voy a dar lo que yo les doy en este taller, mujeres, son cosas prácticas que ustedes las pueden practicar ya y que la vamos a aplicar en nuestra rutina diaria. Cosas simples como lavar el baño que se demora dos minutos. Yo puse mi, mi, mi, mi, mi, mi yo les enseñé ayer, mira, eh, van a la aplicación donde dice reloj, temporizador, iniciar, Dos minutos. En dos minutos yo debo determinar lo que voy a terminar. Mira, tú tomas el calendario y miras la semana, esta es la semana número dos. Esta semana me voy a preguntar cómo graban los hábitos en el cerebro. Como no tengo sino 20 minutos diarios, entonces esto, la, la, en esta voy a dar una respuesta Voy a dar otra respuesta, voy a dar otra respuesta, voy a dar otra respuesta y a la final de la semana yo voy a saber cómo se graban los hábitos en el cerebro dedicando 20 minutos diarios. Y al próximo domingo habrá otro tema que obviamente el desarrollo del de tema nos va a dar la información, pero la pregunta es para tener resultados de cómo ser productiva y cómo yo miro la productividad con dinero. Si yo en el día no ve logré vender un una cosa de lo que yo hago, hay algo que no me está bien. Entonces todo debe de ir enfocado a unos resultados. Todo debe ir enfocado y hilado. Marimelda, todo no es dinero, sí, mi amor, yo lo entiendo. Pero cuando nosotras aprendemos a pensar en productividad, tiene que ir involucrado el dinero, porque o si no, acuérdense del de sistema de recompensas. Entonces. Con este tema concluyo, mañana trabajamos este circuito de recompensas que tiene que ver con cómo se graban los hábitos del cerebro para que el circuito de recompensas se active. Se me ha terminado el tiempo, he sido lo más clara posible y mañana nos vemos a las 11. 11. Gracias, chao. Ay, tan linda mi Marta hermosa Marta, hemos estado por hablar Ya la ve el baño Bravo, bravo Mire que son cosas simples, chao, chao, chao Mañana nos vemos Miren esa mía tan linda Mía, te amo Te amo <risa> tan linda. Chao Chao, chao Ay, no Pierde mucho el tiempo de, eh, Despidiéndose